Eh, entonces, a ver, ¿quién? Eh, ahora Casa 6 le toca a, a Melissa y a Valeria. Eh, así que, eh, ¿quién empieza de las dos? Y es por abecedario MB, ¿no? A ver, ¿quién no. toca? Valeria abrió el micrófono. Eh, no tengo problema de empezar, pero yo hice de una manera distinta el enfoque. Está bien, está bien. A ver. Bueno, ¿comienzo? Comienza, por favor. Bueno, estoy buscando mi archivo. La Luna en casa 6. Las casas son divisiones de la tierra, así como los signos son divisiones de los cielos. Las casas son consideradas estacionarias con relación al lugar del nacimiento. El lugar de nacimiento se considera como el punto más alto de la tierra. Algunas casas terrestres en las superiores latitudes boreales tienen una longitud de 12 o 15 grados, mientras que otras 40, 50 o 60 grados de extensión. Entonces pueden abarcar dos signos, las cúspides de estas casas. El símbolo de la luna es un semicírculo y nos muestra que hemos completado el medio arco de involución en los cuerpos que han sido construidos y la esencia de la experiencia extraída de tal vehículo debe ser transmutada en cualidades espirituales por la alquimia del crecimiento del alma para que de este modo pueda elevarse sobre el arco de la evolución. La luna es la refracción del sol. Ambos, en unión con el ascendente, denota la formación del cuerpo físico, siendo la luna el cuerpo vital y el ascendente denso, o sea, el cuerpo físico. El ascendente al nacer es el sitio de la luna en la concepción. La casa 6 es la casa de la salud, de las pequeñas enfermedades, del trabajo subalterno que se realiza por obligación. También sé que es la casa de los tíos, pero no encontré eso en, ningún, en ninguna bibliografía. Uh -huh. Que no encontré en ninguna bibliografía, pero yo sé por los estudios que, que hacía en mi adolescencia que también pertenece a la, a la casa de los tíos. Sí, está bien, perfectamente. perfectamente. Eso lo digo, pero no lo escribí porque no lo encontré en ninguna bibliografía de las que... Busqué, porque hace dos o tres días nomás empecé con, con esta síntesis. No tuve tiempo antes. Está eh, bien, bueno. está bien, vale. Eh, entonces, eh, la luna es el gran reloj no, del vale, universo. ¿Puedes bajar de la... un poco la cámara si se te ve un poquito mejor? Por favor. Ah, lo que pasa es que yo no estoy ahora en la cámara porque estoy leyendo mi archivo que tengo en la computadora. Ah, perdón. La luna es la reflexión del sol, ambos, bueno, eso ya había dicho. ¿Entendieron? ¿Entendieron hasta ahí? Hola. Sí, hola. Sí, ah, sí, bien. Sí, sí, perfecto. sí, sí, sí, perfectamente sí. se te entendió. Sí, se, se entendió. Uh -huh. se te la luna bien. es el gran reloj del universo y las casas indican los años en que estas tendencias aparecen. Nos ofrece una capacidad de adaptación y acomodación a los eventos y energía que el universo nos ofrece. La luna es un astro húmedo, simboliza algo receptivo, pasivo, inferior, subordinado, a una fuerza superior, o sea, a la fuerza solar. Ejerce poder sobre las mareas terrestres, sobre los ritmos biológicos de pequeños animales marinos y seres vivientes en general, sobre los ciclos menstruales y otros fenómenos como hemorragias. También mide el pasaje del alma desde la eternidad por medio de las aguas del vientre hasta el mundo nuestro. El signo de cáncer es la esfera del alma porque por medio de la humedad de este signo acuático es fertilizado el rayo lunar. Los átomos simientes son proyectados en el vientre de la madre en perspectiva a quien se prepara para el periodo de la gestación. La luna mide también el periodo de crecimiento postnatal señalado en la infancia por medio del cambio de los dientes al completar los siete, los siete años, que es cuando la luna está en cuadratura con el lugar que ocupaba en el nacimiento. En el periodo de la pubertad se manifiesta aproximadamente alrededor de los 14 años de edad, cuando la luna está en oposición al lugar que tenía en el nacimiento y está marcado por el cambio de voz en el varón y por el principio de la menstruación a las muchachas. A los 21 años de edad, la luna, por progresión, ha recorrido tres cuartos círculos del horóscopo. La luna es muy veloz, emplea 28 días para cumplir su ciclo sinódico o atravesar todos los signos. Se vincula a todo lo que no es estable, todo lo que es transitorio, mutable, efímero. La luna está en relación con la materia que se deja fecundar, Simboliza el concepto de la fertilidad, de la maternidad y la maravillosa función reproductora propia de la mujer. Está en conexión con la emotividad, la vida inconsciente, las funciones vegetativas, la imaginación. La luna gobierna el aire de los pulmones y la linfa en color en el cuerpo, así como la función digestiva y el sistema nervioso simpático que tienen a cargo el proceso de la digestión. También gobierna el cerebelo, las mamas, las funciones femeninas y los partos. La posición lunar muestra el mayor o menor desarrollo de la sociabilidad, de la adaptación a la vida en comunidad y de la dedica dedicación hacia la familia. En las mujeres indican el grado de desarrollo de instinto maternal. La luna representa emociones, instintos, subconsciente, hábitos, memoria. Rige la infancia al estar situada en la casa 6. Es un claro indicio de una salud frágil en los primeros años de vida. La luna, como es femenina, indica el compañero de matrimonio para un hombre. O sea que si la luna está afligida en el horóscopo de un hombre, no será tanto una indicación segura de la salud, sino más afecta al matrimonio. Cuando la luna está en casa 6, nos presenta una persona con una salud algo precaria e inestable ya que se resentirá fácilmente a causa de las pequeñas enfermedades, las cuales serán pasajeras y no serán de gravedad. Sus puntos más sensibles son el estómago y los nervios. Influyen los hábitos de la persona, atendiendo necesidades de su propio cuerpo como alimentación, higiene y dieta, como también el trabajo y las ocupaciones con relación al público, en los cuales cambia frecuentemente de empleo. Hay una necesidad de estar conectado al trabajo para relacionarse con las demás personas. Tiende a buscar el desarrollo laboral y profesional. con el sento, pues. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Jordi habló y no se dio cuenta. No, eh, ah, el micrófono abierto. <risas> ah, pensé que Perdón. querían eh, comentar algo. Tiende a buscar el desarrollo laboral y profesional con tendencia a buscar estabilidad, comodidad y confort. Los individuos en esta casa asumen un rol paternal, preocupándose por las necesidades de los demás y de las emociones. También los individuos que tienen en la casa C la Luna eh, son individuos que constantemente están cambiando de trabajo. En este ciclo astral, la salud adquiere una preocupación central. Los individuos podrían realizar chequeos médicos tratando temas pendientes con respecto a la salud física, emocional o mental. También es un momento donde gana fuerza la preocupación por actividades referente al deporte para el bienestar en general. Adquiere importancia los temas como el orden, la higiene, hábitos y la rutina diaria. Son personas muy minuciosas preocupándose por nimiedades y por menores de cada día porque todo lo lo cotidiano adquiere mucha importancia. Se adaptan bien en cualquier empleo donde pueden desempeñar rol materno y en ocasiones se encuentran implicados en la vida personal de sus colaboradores o sirvientes. En las relaciones afectivas son muy dependientes o demasiados protectores. Aquí se da el caso de que las parejas son parecidas a su progenitor. En el caso de las mujeres, parecidos a sus padres. Y en el caso de los hombres, viceversa. Las relaciones son más prácticas, por este motivo faltará pasión. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Bueno, bien, sí. Bien, bien, perfectamente. La de esta casa todo rompe bien. obstáculos y posibles competidores en lo, en lo laboral como en lo deportivo. En esta casa 6 también me olvidé de decir que también hace referencia a los animales domésticos. Eh, ahora voy a hablar sobre la casa 6 en los diferentes signos, pero re breve nomás, cómo afecta a, la, a, la, a, las, a los órganos, o sea qué es lo que debilita en qué signo. Porque esta casa 6, como dije, eh, se relaciona con las enfermedades. Entonces, en Aries va a debilitar qué parte de qué parte rige Aries del cuerpo físico, le estoy preguntando, sin que diga el profesor, obvio rige la, cabeza, la, la cabeza. cabeza, entonces ¿qué debilita? Debilita la cabeza y los órganos de la cabeza, ¿se entiende? Tauro, ¿qué, qué parte del cuerpo corresponde? La garganta, entonces ¿qué debilita? La garganta. debilita? la garganta, amígdalas, tiroides. Géminis, el sistema nervioso, perdón, voy a cortarlo de nuevo. Géminis debilita el sistema nervioso y respiratorio, la parte superior de los brazos. Cáncer debilita el estómago y los codos. Leo debilita el corazón, la espalda, los brazos, desde los codos hasta la muñeca. Virgo debilita el intestino y sus manos. Libra debilita los riñones y la vejiga. Escorpio debilita los órganos genitales. Sagitario debilita los muslos. Capricornio debilita las rodillas. Acuario debilita los tobillos y, y Pisces los pies. Los aspectos entre el Sol, la Luna y los planetas próximos a la cúspide de esta casa. Permiso, por favor, voy a tener el teléfono. Alejandro, estoy ocupada ahora, ya termino te llamo. Bueno, falta todavía. Sí. Bien, perdón. Los aspectos entre el Sol y la Luna y planetas. Próximos a la cúspide de esta casa, sexta, debilitan algunas funciones del organismo independientemente de su naturaleza armónica disonante. Sería de gran duda que tengan un animal doméstico. Perdón, vale, un segundito, sí. a ver, eh, Trirene quiere decirnos algo. Sí. Lo escucho. Sí, una pregunta antes que se vaya de, de la parte del texto. Cuando ella dice que tiene que ver con las mascotas, es que yo teniendo algún planeta en esa casa, ¿significa que voy a tener mascotas o no? No, que es importante. O sea, la casa 6 es la casa de la salud, la casa que corresponde a las mascotas. Ajá. Pero vos, eh, los planetas, acordate que no, no te gobiernan a vos. Uno decide. Claro. claro. ¿Entendés? Pero para las personas que tienen la luna en casa 6, por la manera que manejan sus emociones, necesitan una mascota. Ok, ok. Ahora sí eh, porque son personas que necesitan cariño. Ok, perfecto. Chévere. Bueno, Gracias. De nada. No sé, que el profesor me corrija si estoy equivocada. Profe, no sé. Sí, bueno. perdone. Eh, yo tardo un poco en responder porque tengo que prender dos micrófonos, porque uno de los micrófonos es para que salga en YouTube y el otro. Así que perdón que, que no respondo inmediatamente. Sí, eh, yo ante... Algo que yo no esté de acuerdo con lo que deciste, voy a interrumpir. Así que quédate tranquila, te estoy siguiendo con atención, vas muy ah, bien. Bueno, bueno gracias. Eh, bueno, entonces eh, comienzo esta parte de la, de la cúspide para... porque me, me perdí? Los aspectos entre el sol y la luna y los planetas próximos a la cúspide de esta casa sexta debilitan algunas funciones del organismo, independientemente de, la, de su naturaleza armónica disonante. Sería de gran ayuda que tengan un animal doméstico como perro o gato para que proyecten los conflictos no resueltos con la madre, como en sentido el que puedan querer, es una gran ayuda para su salud tanto físico y psicológica. Y acá este es el caso de mi hijo, por ejemplo. Él tiene la casa 6 en cáncer. Y no sé qué problema él pueda llegar a tener conmigo con, como madre, digamos. Pero... Él es un, un... Bueno, ahora ya tiene 24 años. Pero fue un niño muy mimado y que amaba a los animales, ama a los animales. Y yo aprendí a querer a los gatos porque él me traía los, los gatos. Y si era posible, por él traía, traía a todos los animales a la casa. No sé si a, con todos... Los que tengan casa 6 y luna en cáncer funciona así, pero mi hijo es y era así. Bien. Eh, Val Valerí, para, para un cáncer, la, la casa 6, para un cáncer, uh, para mí es, uh, sí, a, a nivel de animales, es porque uh, el animal forma parte de la familia. Sí, es, sí, forma parte de la familia. Sí, sí, forma parte de la familia. Yo también amo los animales. Pero él es muy, él es muy sensible con que le pase algo al animal. Te juro que una vez le mataron a su gato y casi le tuvo que llevar al psicólogo. Estaba, Se estaba loco, o sea. De acuerdo, a, lo, a los pisos a les pasaría igual, eh. Bueno. Deberán cuidar su dieta porque se encuentra en un ciclo donde hay una dificultad emocional, pueden presentarse problemas ya sea con la comida y el alcohol. Son individuos que intuyen mediante las expresiones corporales. Se tiene conocimiento que el proceso de debilitamiento de órganos y funciones está condicionado por el tipo de vida y de alimentación que tiene el individuo. O sea que si sigue una dieta cuyo aporte proteico esté proporcionado en mayoría de vegetales, cereales, legumbres, la acción cosmopatogénica resulta casi completamente anulada. ¿Entendido? Y eso es importante, la alimentación. En todos los signos, no solamente en este. Porque depende de nuestra alimentación sea buena y evitemos todo lo que no haga mal como carne así, también eso nos ayuda mucho a que nuestro cuerpo físico no solamente funcione bien, sino también nuestra parte mental y psicológica. Porque nosotros tenemos como misión, si queremos seguir la evolución espiritual, eh, tenemos que de desterrar los yoes. ¿Entendido? Porque a medida que desterremos los yoes, vamos a ir generando más esencia en nosotros. Los aspectos del sol, luna y planetas en las cúspides de la casa sexta indican anticipadamente el resultado de terapias a las que debe someterse el individuo. Bueno, los aspectos negativos que se dan en esta casa es que cuestan tomar con determinación y problemas en, en el estómago. Ay, por favor, perdón. Si se encuentran en signos cardinales, Aries, Cáncer, Libre y Capricornio son emprendedores, promueven cambio logrando resultados. Si se encuentran en signos fijos como Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, consolidan y preservan el cambio, son centrados y decididos. Porque al hallarse en el ángulo de un horóscopo con muchos planetas, dan a la persona en cuestión una poderosa fijeza, proporcionando perseverancia poco común con la que podrán casi siempre rematar dignamente todo lo que emprendan. Eh, o sea que si se encuentra la luna en un signo fijo, siempre va a haber otros planetas ahí también. No va a estar la luna sola. Si se encuentra en un signo mutable, son flexibles y versátiles, adaptándose y ajustándose, como en Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Y si Pero están en estar, signo, Perdón, tiene que sí. estar en conjunción, ¿vale? ¿Cómo? Tiene que estar en conjunción. No, no, no. Signos mutables, todavía no hablé del tránsito, ya voy a hablar un poco de eso. Si se encuentran en signos mutables, son flexibles. Porque el signo mutable te hace flexible, versátil, te adapta, te ajusta a lo que te toque, ¿entendés? ¿Entendés? ¿Hola? Sí, ¿Hola? señora profesora, sí, sí, sí estoy sí. haciendo con la cabeza que sí, sí. Eh, y la pantalla sí, también. Bien. Eh, sí, te entendemos. Eh, a ver, eh, vale para eh, eh, sí. para no eh, no ampliar tanto el tema. Es que no amplio tanto el tema, solamente que no voy a hablar de la luna en todas las casas, sino que yo estoy hablando por dónde está, si la luna está en signo, sí, porque si no era muy largo, o sea, lo comentaré de otra manera que lo había dicho, ¿no te gusta así? Sí, sí, sí, está perfecto, eh, lo que no incluyamos, ningún nada que tenga que ver con aspectos, ni positivos ni negativos con otros ah. planetas. O sea, eh, me parece perfecto, esto eh, pero lo, iba a dar una, una síntesis no con de aspecto con planeta una síntesis, una síntesis de qué significa si la luna está en trino eso nada más no, eh. prefiero que no que no nos metamos todavía con eso sí eh, pero con está re fácil, ¿eh? lo que es aspecto está bien pero prefiero que no nos metamos bueno, todavía con bien. eso está bien está bien eh, si el signo entonces si se encuentra en un signo mutable son flexibles y versátiles porque estos signos, Sagitario, Pisces, Géminis y Virgo, son así, son flexibles, son versátiles. Si están signo de fuego, vitalidad, Entusiasmo, Intensidad, que son los signos de Aries, Leo y Sagitario. Uh -huh. Si están signo de tierra, Dota, Estabilidad, Sentido Común y Habilidad, eh, que son los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Si están los signos de aire, Alimenta la Mente, la Sociabilidad. La parte intelectual y mental, obvio. Que son Géminis, Libra y Acuario. Y si están signos de agua, fortalecen las emociones y la intuición. Cáncer, escorpio, escorpio y piscis. Y además, estos signos de agua son signos fructíferos. Perfecto. Bueno, eh, entonces ahora iba a ir por eso que, que saco y creo que me queda otra cosita más ¿no? para. No hablo de dignificado, entonces caída, todo eso. No, no, por favor. Por favor, en esta clase no, porque eh, hay personas que eh, nos están escuchando que todavía no, no saben nada de aspectos y entonces los podemos confundir más. Bueno, sí. Voy a ver si me queda alguna otra cosita más, porque está, ah, ahí yo ya había hecho sobre eso, sobre todos los planetas en exaltación, dignificación. Bueno, el ascendente de la cúspide de la casa 1, con esto voy a finalizar. Bien. Eh, abre las puertas a las casas. Uh -huh. Y la casa 6, como ya dije, corresponde al trabajo, la salud, los tíos, los animales domésticos. Cuando hablamos de cúspide, es el inicio de una casa. Y su opuesto a la casa es el descendente. O sea, la casa 7 siempre va a ser. ¿Qué? Y la cúspide de la casa 6 es el opuesto a la casa 12. Uh -huh. Perfecto. Bueno, y ahí termino, oh, no sé, después había escrito algo sobre la luna en casa 6 en el signo de cáncer, solamente en el signo de cáncer, que los niños en los signos de cáncer son sensibles al ambiente, se sienten atraídos por el agua y el mar, sienten un gran apego por la familia y el hogar, como había dicho el compañero. Son extremadamente sensibles, con cambios de humor, receptivos. Necesitan recibir constante muestra de afecto y cariño por parte de los suyos. Son sociables y muy queridos por sus amigos y vecinos. De mucha imaginación para inventar juegos o diversiones. Tienen muchísima memoria, eso es cierto, muchísima memoria. Tengo a mi hijo que a mí me sorprendía, ¿no? nunca me dio problema con el tema de estudio, no... Uh -huh. ni la tarea, tenía que estudiar, porque él prácticamente aprendía en el colegio. Y, pero eh, tiene muchísima memoria, pero sí lo que le afecta a ello es las emociones. Son amantes de la cultura, las tradiciones, y juega un papel muy importante eh, educar con cuentos. Eso es todo. Eso es Luna en Cáncer en, cáncer. en Casa 6. 6. Perfectamente. Muy, muy bien el trabajo. Entonces, ahora va a seguir eh, Melisa. Gracias, profe. Gracias a vos, Valeria. Muy bien, muy bien. Gracias, Vamos, gracias. Bien. No hay que aplaudir, tenemos que seguir aprendiendo. Gracias. Pero, pero, un sí, masajito, sí. una caricita. Muy bueno, muy bueno. bueno. gracias, gracias. A ver, Meli. Melissa está pidiendo auxilio. ¿Qué le pasó? Sí, no, no tiene conectado el o sea, tiene desconectado el micrófono. Ahí, ¿no? Hola, hola. hola. Bueno, tengo a mis hijos atrás y está diciendo que silencio. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Eh, Voy a hablar un poco, eh, a complementar un poco lo que nos dijo Valeria, para no extenderme mucho como, en, a tratar de complementar un poco lo que nos dijo Valeria. Hoy. Eh, algo sobre la luna eh, es que debemos empezar a trabajarla, haciéndonos ah, una autoobservación, ahí buscar los recursos con los que contamos para ver otras formas de ver el mundo y comprender las situaciones que estamos atravesando. La luna en cada signo nos muestra cómo es la función que representa el mundo emocional primario como mecanismo de supervivencia y un vínculo entre madre y hijo y el adultez como refugio para atravesar situaciones afectivas complicadas. A esto se le llama patrón repetitivo infantil. Para nosotros eh, revisar la estructura de la seguridad emocional de la carta eh, hay un orden de importancia con respecto a la luna y es el signo donde está. ella está, la casa y los aspectos con otros planetas. De esa manera es que podemos identificar eh, cómo está afectada la luna en nuestra carta natal. La luna también nos muestra el apego emocional, eh, la madre y eh, para algunas personas que creen en vías pasadas, eh, la, la vida, las vías pasadas. Eh, para, madurar, para conectarnos con la luna tenemos que madurar y así poder sanar los patrones lunares que tenemos. Bueno, ahora eh, la casa 6 está relacionada con Virgo y Mercurio. Representa el área de la vida donde desarrollamos nuestras rutinas donde realizamos nuestro trabajo. También muestra las personas que están a nuestro servicio, así como los animales domésticos. Como decía Valeria ahora, en varios eh, libros que estuve consultando, decían que cuando la persona tiene la luna en casa 6, es aconsejable que tenga una mascota. ¿Eso por qué? Porque cuando la luna está en casa 6, hay un... Hay una herida, por decirlo así, que tiene que sanar o, hay, o, hay, o falta de afecto en las personas. Y al tener una mascota, las, lo que hace es que suple esa falta de afecto que tenía o ese vacío que tenía la persona. Entonces eso es lo que llega a ser la mascota para nosotros. En esta forma también descubrimos las dimensiones holísticas de la existencia. Y somos conscientes de el lugar que ocupamos en la vida. Permítame un momento, por favor. Gracias. Bueno, también en esta casa se relaciona la capacidad para ordenar nuestro mundo interior y el entorno, de manera que, y el entorno pues en el que nosotros manejamos. En esta casa también atendemos las luces de nuestro cuerpo, de Aquiles. También como nos mencionó Valeria, eh, la, la casa, eh, perdón, el signo del planeta que hay en esta casa eh, se relaciona con la parte del cuerpo a la que debemos tener mayor atención y cuidado porque es eh, una gran parte donde vamos a mostrar o presentar algunos Algún tipo de enfermedad o sintomatología. Si esas partes funcionan bien, al contrario, no muestra ninguna enfermedad o algún síntoma, eh, nos vamos a ver es que estamos equilibrados y estamos eh, fuertes. Entonces, eh, es como el punto ideal de la casa, ¿sí? llegar a equilibrarnos. Y por eso, inicialmente, les estaba indicando la manera que lo ideal es madurar y encontrarnos el equilibrio entre la casa y la luna, para nosotros poder llegar a, al punto de equilibrio. Eh, eh, esta casa nos ayuda, que nos muestra nuestros hábitos, la salud, el servicio y el trabajo. La luna en la sexta casa. Alguna, para algunas personas esta posición puede ser aburrida, es la búsqueda de la seguridad, de la protección, del confort a través del ritual. Son personas que tienen hábitos. Entonces, cuando se levantan, siempre llegan, y se toman el café, se cepillan los dientes, se bañan, pero son cosas que hacen siempre. Eh, eh, es una rutina, son personas que les gusta llevar una rutina para que su vida funcione bien. Eh, les gusta servir a las necesidades de las personas. Personas, no solamente del cuerpo, sino de la psique, nuestra rutina salvamos las emociones y eh, son personas que les genera ansiedad y cambio. El trabajo es de equilibrarse el mundo exterior y eh, para vivir en, ar en armonía. Reflejar la actitud de nuestra madre frente a la vida cotidiana. Qué pena hay Sí, y, algo para el, y algo para el dolor es que no había dado que Ya está, ya la muteé a Valeria, era Valeria que estaba desmuteada. Eh, perdón, ah, perdón. Bueno, eh, cuando hay contacto con algo con nuevo, eh, lo que nos indican que hay frente eh, aprender. Que toma el cuerpo frente a esta situación para que nos adaptemos a, a lo nuevo. Eh, darle lo que necesita en cada momento y también eh, son personas que pueden reaccionar, eh, pueden ser hipocondriacas. No es el común denominador, pero puede suceder. Eh, también nos indica que cuando la luna está en la casa 6, eh, las relaciones de pareja pueden salir del entorno laboral. Mm. También pueden formar hábitos saludables de vida como la, la dieta y el hacer deporte y tener estrés laboral. Por lo tanto, se aconseja actividades relajantes después del trabajo como hacer yoga o meditar. Con estas lunas se tiende a sacrificar el bienestar personal por el bienestar de las personas que lo rodean. También es aconsejable escribir lo que le sucede. Pueden ser personas sencillas que les gusta servir a las demás y las profesiones que se relacionen con la entrega a los demás. Es, también es probable que sean personas que cambien constantemente de trabajo hasta encontrar el trabajo ideal. Ahora paso con la luna análisis um, Ya pues como hemos hablado de... De, de la luna en las casas de Einstein, les voy a decir las situaciones y actitudes que pueden proporcionar seguridad para esta luna. Son los juegos corporales, las actividades exteriores, competitivas y desafiantes, la acción, resolución, movimiento y toma de decisiones, el contacto con su deseo y el contacto con su instinto. Eh, Deben tener, deben entender, lo que deben entender estas personas es que los demás, la gente que los quiere no los quiere dominar y por eso pueden tener dificultades con personas de autoridad. Con esta luna la madre es apurada, expédita, valiente, furiundo, gritona, siempre va al frente y es involucrada en algún rescate. Su lado oscuro es violento. Es... Agresividad. No. Te... Leyendo porque no, que perdón, la agresividad. No, no, perdón, me quedar... Melissa, Melissa, perdón. Se te está entrecortando mucho. Fíjate a ver si es una cuestión del micrófono, de la conexión. Creo que es el interno. Voy a desconectarme de otros equipos. ¿Ya? Ahí, mucho mejor. Ok, eh, bueno, eh, en un artículo que encontré dice que la madre puede dejar como de cierta forma abandonar a los hijos, ¿cierto? Cuando la luna está en la casa 6 y en, eh, en Aries. Entonces eh, yo estoy investigando, de hecho mi, mi hija es, tiene Aries en la casa 6 y me causó mucha curiosidad pues porque decía eso o también que puede tener dificultades en la relación con la madre. Entonces, digamos, al buscar el equilibrio con esta luna, es, es no llegar a esas instancias, ¿cierto? Eh, acciones que les resulta difícil realizar, reflexionar antes de actuar, permanecer sin actuar, con estado esperante, situaciones en las que es necesario hacerlo y ponerse en el lugar de otro. Algunas claves para hacer la canal realmente el deseo, la agresividad y el enojo puede ser a través del deporte, los ejercicios energéticos perdón, y la sexualidad Perdón, Meli, ahí Jessica en el chat pregunta dice, ¿puede ser que sean mamás a temprana edad? Pues la verdad en lo que yo he leído no lo he encontrado, pero digamos, fue mi caso mi hija ya tiene 12 años y pues yo la tuve adolescente, entonces sí, sí. también puede ser algo que... Sí. Bien. Okay. Tomar contacto con su deseo como motivación y fuerza, pero también teniendo en cuenta los deseos y necesidades de los demás. Aprender a bajar la velocidad, respirar y reflexionar antes de reaccionar, actuar solo cuando es necesario y no para llenar vacíos emocionales. Estar en estado de espera activa o trabajar la posibilidad de no hacer. Y desarrollar la, la capacidad de escuchar al otro. La luna en Tauro. En la casa 6, Tauro puede trabajar dar a los demás su seguridad emocional para que llorar esta casa. Debe tener cuidado con los excesos, ya sea de trabajo o de comida. Y debe enfocar sus emociones en los hábitos que le llevan a sentirse muy... Debe darse cuenta que el amor no es solo demuestra, se demuestra y son personas que suelen ser obstinadas, buscando y deben buscar manera de abrirse al diálogo y lograr acuerdos. Esta madre es una madre proveedora que satisface sus necesidades y es y más es trabajadora, lenta, terca y le gusta la quietud, el hogar y la comida en cuatro tiempos, así como la seguridad, el confort, los bienes materiales, el dinero y la naturaleza en su lado oscuro brinda satisfacciones a necesidades sin que nadie se lo pida. Eh, las situaciones que le proporcionan seguridad es el contacto con el cuerpo y la naturaleza, el disfrute de una comida nutritiva, un buen descanso, un abrazo, las terapias corporales, la contemplación o la meditación. Eh, la clave para hacerlo consciente es confiar en la abundancia que ofrece la capacidad de generar y materializar y no en la acumulación, porque los, eh, el signo Tauro tiende a acumular. Pasar más tiempo en la naturaleza, hacer ejercicios de enraizamiento para conectar con la tierra y bajar la ansiedad que normalmente canaliza comiendo eh, La meditación y el yoga es, son dos cosas que se le Aconseja mucho para las personas que tienen la luna en la casa 6, no solamente para el signo Tauro, sino para todos los signos en general. Aprender a soltar y dejar fluir, dar y tomar, poner en movimiento la energía y no dejar que nada estanque la acumulación. El desapego será un difícil, pero evitar aprendizaje. La exploración de nuevas actividades puede ayudar a salir de la inercia y del miedo al cambio. La luna Géminis. La forma de expresar sus sentimientos es mediante la comunicación. Para mejorar sus relaciones, la mejor manera es no buscarle sentido a todo. Puede dejar su mente y empezar a concretar los vínculos. Mejoran cuando aprende a sentir lo que le pasa a su pareja. De pronto, la pregunta que hizo Daniel es aconsejable. Digamos, la meditación es buena para todos, con lo que yo he visto. Pero en los, en los documentos que he leído, dice Estamos, estamos de vuelta teniendo problemas con el audio. Ahí. Perdón, estamos teniendo de vuelta problemas con tu audio. ¿eh? Hace mucho <ríe> se perdió. Ahí ahí. ahí, ahí se te escucha bien. Hola, quiero hacer una pregunta okay. Sí, Valeria ¿Qué es lo que quiso decir Daniel con la meditación es buena para todos los signos? Se ¿Sí? supone que sí, no sé qué tiene que ver con, con lo que está hablando Porque ella dijo que eh, la meditación es en ese signo Entonces yo le pregunté por eso puso un signo si es bueno en todos los signos O simplemente es predominante de ese signo para mí para todas las personas hace bien la meditación sin hablar de astrología. Eh, no, sí. yo... Perdón, perdón, Meli. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Para mí, por ejemplo, la meditación no es buena. Eh, sí, soy una persona hiperactiva y, y entonces no... Eh, a mí la, la eh, eh, la meditación que más me ayuda es la que dura 30 segundos eh, no puedo estar más tiempo profe, profe. <ríe> sí, vale. pero una meditación no significa 5 minutos 30 mi depende de cada uno lo que necesita, yo también cuando aprendí a meditar meditaba horas, pero después uno cuando aprende a meditar, después ya lo hace en 3 minutos sí, está bien, para mí 3 no, minutos no, no, es bueno para todos porque... Eh... Te... Eh, a, a, mí me pone, a a mí me altera más eh, tratar de estar no es meditar no es estar eh, digamos en silencio y poner la mente en blanco meditar eh, hay muchas otras formas de meditar cuando hablo Meditación es, es porque nos están diciendo: bueno, hay que enraizarnos porque es un, la luna en una casa de tierra y hay que enraizarnos, ¿sí? Pero no solamente es meditación de que nos vamos a sentar en silencio y eso, hay otras formas de meditación. De hecho, hasta o dicen que cocinar, pintar mandalas, eh, escuchar un cierto tipo de música, eso también son formas de meditación que no requieren estar en absoluto ni eh, en blanco porque no todos, todos pueden Bien. hacer eso y realizar runas también es importante las runas es una manera también hay muchas que... hay muchas herramientas vale ahí sí. por ejemplo eh, eh, paula que, eh, que tiene mayor poder de empatía conmigo <risa> eh, eh, es muy, muy parecida a mí, se ve, ella dice que lo que más resultado le da es hacerlo caminando, o sea, ella va eh, bajando eh, al nivel de, de lo que sería una meditación, a lo que en, en la vieja escuela de control mental le llamaban estado alfa, eh, el, eh, caminando, y a mí eso, por ejemplo, me sirve, me resirve eh, Pero más que nada forma. hago hincapié en esto, no por la herramienta en sí, sí sino para que no se queden con que eh, es eh, una ver, herramienta lo que puede servir para todos los signos. Claro. ¿sí? O sea, hay infinidad de herramientas. ¿No pero sabes que es lindo para las la campanitas esas de los budistas? No me acuerdo cómo se llama. Sí. <ríe> Eso. <ríe> sí, sí, sí. Eh, los cuencos. Los cuencos tibetanos. cuencos tibetanos. Bien, se, eh, seguimos adelante. Eh, ok, Luna Géminis. La Luna Géminis, la forma de expresar sus sentimientos es mediante la comunicación. Y para donar su mejorar para mejorar sus relaciones, la mejor manera es no buscarle sentido a todo Puede dejar su mente y empezar a concretar. Los vínculos mejoran cuando aprende a sentir lo que le pasa a su pareja. Entonces, ponerse en el lugar del otro. Se da cuenta que su exceso de mente y pensamiento no permiten que se conecte a nivel emocional. En la casa 6, puede potenciar sus emociones eh, poniendo sus conocimientos al servicio de los demás. También eh, son personas que pueden hacer varias tareas a la vez. Su madre es movediza, parlanchina, ama viajar, andar, hablar, escribir y aprender. Creativa, abierta, amante el cambio y de la novedad. Suele hacer varias cosas a la vez y su lado oscuro es la avidez por el chisme, divulgar lo íntimo, difamar, privilegiar lo racional antes que sentir o emocionarse. Las situaciones y actitudes que le proporcionan seguridad. Es la comprensión y la comunicación de lo que le pasa, el juego, el aprendizaje, la exploración, los juegos de palabras, los chistes, la escritura en la que puede plasmar sus sentimientos con palabras, las terapias basadas en la palabra y las claves para hacerla consciente. Buscar las conexiones de todas las cosas en las que está involucrado para darse cuenta de que lo que aparentemente está, de lo que aparentemente es aislado forma parte de todo. Usar la capacidad de exploración y Cuestionamiento y las dudas para evitar nuevas ideas y formas a las conocidas. Aprender a hacer contacto con las propias emociones y con las de los demás. Hacer actividades corporales para conectar con el plano corporal y bajar la ansiedad mental. Incluir formas de sintetizar lo que se va explorando, aprendiendo para evitar la dispersión, la diversificación sin límite y la superficialidad. La luna en cáncer. Es eh, necesidad de apego, de vivir una conexión profunda. La familia es muy importante en sus emociones y su lugar de trabajo puede ser de gran apego para ella. Eh, Perdón, la madre en cáncer... ¿te ¿Puedo se... interrumpir? Que la Luna Géminis te sacó sí, por... que también da una... como... da, te ayuda como a iniciar viajes. Uh, viajes cortos en tiempo y en distancia uh, gracias bien eh, Luna en cáncer eh, su vivencia, eh, bueno la madre la gran madre arquetíctica afectuosa, cuidadosa protectora, sobreprotectora dependiente, casera intimista, buena cocinera y sin aristas. Su lado oscuro es que tiende al entierro, al poco no deja salir a crecer o al pasar de la ternura y el acompañamiento a la agresividad y el ofensa. Eh, sus situaciones y actitudes, eh, su hogar o lugares donde siente intimidad, el contacto con su mundo interior, la contención y el afecto de personas con quien tiene vínculos íntimos, la sanación de su linaje y ancestro. Y las claves para la consciente, el darse el tiempo necesario para conectar en su interior, donde cuenta la fortaleza, pero sin quedarse serrano en su mundo interno. Salir de la necesidad de, de indiferenciación, expresando su individualidad y creatividad, animarse a comunicar sus sentimientos, abrirse a vínculos superficiales de los íntimos, atreverse a crecer y a desarrollar la estructura de autosistencia independiente de otros. Eh, Luna ley. Bueno. Eh, su madre lo empuja a ser una diva, la mejor persona que existe, única y sobresaliente en cualquier cosa que haga. El lado oscuro de esta madre es el desmedio, uso o abuso de su ego. Sus actitudes eh, que le proporcionan seguridad son el reconocimiento por ser quien es, la expresión genuina de su creatividad, el contacto con su corazón. Y lo que las claves para hacerlas conscientes es conectar con su creatividad para expresar lo que es en esencia, el contacto desde su corazón con el corazón de los otros, aprender a reconocer el lugar, de, el lugar de buscar reconocimiento externo, practicar la humildad para salir del mecanismo de sentirse especial, tiene que aprender que todos somos funcionales a algo mayor y tolerar la crítica. Valorar lo grupal, lo abierto, la capacidad de crear en riesgo la luna en virgo su madre es eficiente perfeccionista controladora virtuosista obsesiva por la limpieza el orden y la salud es trabajadora y está llena de manías y rutinas así que grillas o agenda prefijada con exactitud Isolado, oscuro, y su lado oscuro es la crítica morta y tiene actitudes oficiales eh, para perdón se te cortó esta última parte sí, sí. La madre perfecta. La situación es eh, controladora, eh, obsesiva por la limpieza, el orden y la salud. Es trabajadora y está llena de manías y rutinas. Así que gritas o agendas prefijadas con exactitud y su lado oscuro de la crítica, mortácito, carrón. Las situaciones de actitudes eh, que le proporcionan seguridad son las actitudes serviciales para con otros, la optimización de tiempos, espacios y recursos, la búsqueda de lo funcional, sus pensamientos analíticos. Eh, cuando surge la crítica o la búsqueda de perfección, explorar otras formas válidas de hacer las cosas. Ante la necesidad de ser servicial con otros, ver en qué puede ser servicial con uno mismo. Entregarse a cierto nivel de caos o tolerancia racional fluir con dinamismo y aceptar niveles de incertidumbre para salir de la respuesta automática. Desarrollar la autoestima, aceptar la abundancia y no conformarse con poco. Expandir los espacios en los que puede visualizar lugares más grandes. Imagina se estaría si tuviera más recursos. Eh, la luna en Libra. En esto eh, stop, es de... stop, stop, stop, stop, Quiero hacer una pregunta. Sí, eh, hagamos un. Eh, dos eh, minutos de, eh, de descanso eh, para que todos podamos ir al baño y, <ríe> y volver. No yo, hace, yo hace dos horas veinte que estoy tomando mates frío ya. No. Eh, <ríe> así que ahí está. Ahí tiene la la campanita, Daniel. Daniel. Eh, Y. Eh, cuando volvemos hacemos la otra mitad eh, de los signos, pero antes Valeria que haga la pregunta que quiera ah, hacer. Sí. Yo quería hacer una pregunta porque comentó la compañera que las personas que tienen la luna en Virgo tienen madres que son, eh, que viven pendiente de la limpieza. Uh -huh. Esas madres que viven pendiente de la limpieza habrán sido abusadas. Es una pregunta difícil de ¿Sabes responder. ¿Sabes por qué? Porque generalmente las personas que viven pendientes de la limpieza son personas que fueron abusadas. Ahora, desde la astrología quería saber si tenían alguna información. Eh, sí, en la astrología se puede leer si la persona sufrió algún abuso. ¿sí? Si es probable que haya sufrido algún abuso. Eh, pero eso pero, no pero, la casa 6, no. Pero no se puede leer tan superficialmente viendo una sola casa y un solo planeta en claro, esa sí, casa. pero la casa 6 es la una, casa de la salud es, y la casa 6 sí, también se habla de enfermedades y, y sí, también lo... Pero lo, el, el abuso podría ser visto como una enfermedad psicológica. Sí, y, ya claro. ahí, y ya ahí tendríamos que ver la casa 12, no la casa 6. Oh. La casa 6 es la casa de las enfermedades físicas. Oh. También eh, producto de, de, de ese abuso pudo haber llegado a tener enfermedades físicas. Pero oh. o sea eso hay que verlo en conjunto, no se puede ver... Eh, así, nada más en una casa y en un planeta. ¿Sí? Profe, ¿pero ¿se puede ver el abuso? ¿Se puede ver? Sí, por supuesto. ¿En mi mapa puede. astral viste? ¿En mi mapa astral viste? Bueno, me parece que no es el momento de, de ah, hablar bueno, de eso. Perdón. Estamos muy en público, Valeria. Estamos saliendo por YouTube. Y si bien no es tanta la gente que nos ve, pero los videos suelen tener 100 reproducciones. O sea que hay. Personas que nunca se conectan y que no, eh, eh, que no, eh, eh, que, que, que están ahí viéndolo. Entonces después si quieres te lo respondo por privado eso, si sí. te parece, ¿sí? ¿sí? ella estaba diciendo que las meditaciones eran con respecto a esta casa y estamos hablando de estado físico, de enfermedades físicas. Eh, yo lo veo como que la persona se enfoca tanto su manera de meditar podría ser la limpieza con respecto a la luna en virgo o me equivoco Sí, por ejemplo son distintas sí, formas en realidad por eso yo decía meditar cuando uno habla de meditar está hablando de una herramienta específica claro. ¿sí? meditar es una herramienta específica entonces hay otras maneras de conectarse, si ¿sí? de lo que estamos hablando es conectarse con la energía, conectarse con el espíritu, conectarse con el alma, o como le quieran llamar, ¿sí? Hay otras maneras. Por ejemplo, caminando, como hacemos Paula y yo, ¿sí? Y mientras caminamos no podemos decir que estamos meditando, ni Paula ni yo somos meditadores, o sea, eh, eh, es así de simple. <ríe> Meditar tiene una técnica. ¿Sí? Una técnica Uy, pues, es meditar, una técnica es contemplación, una técnica es eh, eh, fijar el objetivo, ¿sí? Sí, Lola, a ver que levantaste la mano. Sí, referente a lo de la higiene, a ver, si un virgo se preocupa mucho por la salud, eh, para mantener una buena salud, la higiene es fundamental. sí. Uh -huh. eh, yo creo que en este caso no tiene nada que ver, si sí es verdad que las personas que han sufrido abusos y tal tienen una especial inclinación a la limpieza, pero viene por otro camino, no por el camino de los Virgos. Los Virgos son higiénicos por salud, porque uh -huh. para ellos es fundamental estar limpios para tener una buena salud, para dar un buen aspecto. Un virgo nunca sale a la calle en zapatillas, aunque sea para cruzar la calle. Siempre se va a poner los zapatos. Eh, no, Yo creo que sí. Ahí no está de acuerdo me con vos. Yo estoy que no, Jordi. Tú, me estoy diciendo no, Jordi catalán. Yo soy yo, Jordi. Hola. No, <risa> no, no. Es que... Eh, lo que me oís, ¿no? Sí. Yo tengo la luna en virgo. Mi hijo tiene la luna en Virgo. Entonces, yo he respondido de manera rebelde a mi mamá en el estereotipo de mamá Virgo. ¿Vale? Eh, yo llegaba siempre con manchas al colegio, del colegio. Eh, es una especie de, de, no sé, contestación, ¿no? Como queráis. Eh, porque. La, la madre no es solo, la en Virgo no es solo la limpieza, no hay que centrarse solo en eso, es la utilidad. Sí. Y entonces, para mi madre, por ejemplo, le, le importaba mucho uh, que, yo, que yo no llegara tarde uh, al colegio, sí. uh, que, que, que, que me preparara mis cosas. Ella no me las preparaba, ¿eh? me las preparaba yo. Uh, eh que lo tuviera todo preparado, que llegara, que cuando llegara del colegio no me entretuviera, que llegara a casa a la hora, o sea, unos minutos más tarde, pero no aquí a llegar dos horas más tarde del, de, del colegio. Eh, todo eso va junto, no es únicamente eso, la limpieza, es, es, un, or, es un, un ritual diario. Mi madre, por sí, ejemplo, sí, no sí, me sacaba, sí. no me sacaba por ahí a dar una vuelta, eh, pero me tenía todo preparado en casa. Si, si me rompía algo, me lo cosía rápido. Porque lo importante, lo importante era que, que te vieran bien los demás, que vieran que, que, claro, que su claro. madre está ahí. Entonces, no sé si me explico suficientemente sí, sí, sí, sí. en ese aspecto. Sí, sí, ¿No es y, porque, eh, igual, perdón. A ver, no es porque te vean Marcela, habla tú. Sí. Eh, para contestarle a Valeria que puso en el chat que en psicología. Eh, dicen que, yo no soy psicólogo, así que no puedo responder en psicología, pero por lo, la experiencia de psicoanálisis que tengo, eh, no es que las personas que son muy higiénicas fueron abusadas, sino al revés, que las personas abusadas su, son muy higiénicas. Sí, o que tratan de siempre estar limpiando, pero no quiere decir que todos los que sean higiénicos hayan sido abusados. Ahora, en general, todos los abusados suelen ser muy higiénicos. ¿sí? Se entiende que no es lo mismo al derecho que al revés. Los dejo cinco minutos charlando sobre. ¿No es lo mismo? Sí, los dejo. Lo que dijo el compañero es así. Permiso, Sein Boyan Nice? ¿Cómo se llama? El compañero? Eh, Jordi, es que Jordi. es que, esto es el nombre de, de, Gmail, de Gmail, ¿eh? Es que me he conectado con Gmail, es ah. por eso. ¿Cómo te llamas? Jordi, Jordi. Ah, Jordi, encantada. Lo que dijiste es así porque había leído que tienen todo un ritual eh, en la rutina diaria. Efectivamente. Sí. Y yo, por ejemplo, como tengo... Urano, eh, Marte eh, y Plutón, eso justamente esos planetas en Virgo Vérmenos. hacen un carácter Piscis, por lo tanto caos, desorden, eh, todo lo contrario del Virgo, lo que le llaman al Virgo loco, ¿no? Y a veces me pasa eso a mí, o sea, yo no puedo, si tengo un imprevisto, algo me sale, me sale de imprevisto que no había reflexionado, es como si panicara. ¿Sabes? Necesito dos segundos para pensar, porque si no voy a hacer todo. Sí, efectivamente. A mí me quedó claro con lo que claro. te pasó con el, ahorita a, a tratar de conectarte, que no podías y qué hago y claro, por no, dónde, sí. y no sé qué, como que no, no encuentras una solución porque no están las cosas en orden. Sí, porque, no, porque necesito el tiempo de reflexionar y esos planetas sí. no me. Permiten, de seguida, al instante, quiero decir. Una vez Necesito... que tengo el tiempo, no hay problema. Más, claro, más que reflexionar, necesitas como estar seguro. Antes. Sí, entonces es, lo que quería decir es que, que, que la posición de esos planetas, por ejemplo, cambian completamente el estereotipo del Virgo eh, ordenado... Eh, lo cambian completamente. No, pero sigue no siendo ordenado. Eh, eh, sigue siendo ordenado dentro del desorden. No. Necesita, Necesita vaina, tener control. Pues. Sí, es un intento, pero no siempre. Es un intento que yo diría yo. Pero no es siempre pero así. Que tú, tú y yo tenemos a Plutón y Urano en el mismo sitio. Salvo sí, que tú claro. tienes Luna y yo tengo Sol. ¿En dónde tienes? A ver, pues. Perdón, eh, a ver, un segundito. Ay, eh. mi. ¿Quién, ¿Quién está hablando ahí? A ver, eh, un segundo. En primer lugar, le quiero pedir disculpas a Noemí Chuman que quiere entrar a la sala, pero por ese nombre no, no, lo, no lo tengo de, de, de, de habitual del grupo de Telegram. Así que por razones obvias de lo que ya nos pasó, no le voy a admitir la entrada. Nos puede ver por, por YouTube eh, si, eh, si quiere eh, vernos y si no va a quedar en YouTube. La por denatan. cierto, 20 no bueno, son una puta ronda. Bueno. ¿Quién está hablando? A ver, no sé, bueno. Voy a cerrarle los micrófonos a Liana, a Adri y a Valeria ya lo tiene cerrado. Bien, ¿podemos seguir? ¿Les parece bien que sigamos escuchando a la compañera? Porque después todavía nos falta escuchar a Jordi, Casa 10 en Los SIC. O sea la luna en casa 10 en los signos. Así que si ya estás repuesta, Meli. Hola, listo, Darío. Bien. <risa> bueno entonces seguimos con la luna limpia. Eh, Estas personas se sienten amadas cuando sus relaciones, cuando en sus relaciones hay armonía, balance y diálogo. Eh, necesitan estar rodeadas de belleza. Compartir esto en pareja les hace feliz. Es importante estar y conversar con su pareja. Para fortalecer sus vínculos deben observar su tendencia a conciliar en exceso y a no decir lo que realmente les molesta o les pasa. Tienen que aprender a escucharse y a reconocer sus necesidades. A conectarse con su corazón es fundamental. Con esta luna. Su madre es amable y coqueta, valora la belleza, el arte, lo común es diplomática, le escapa del conflicto, se levanta y se va a otra parte, cuando surge cualquier crítica o situación desagradable. Su lado oscuro es decir siempre que sí, o querer sostener fijamente el equilibrio cuando todo sea convulsionado. Eh, Las situaciones o actitudes que le proporcionan seguridad son los vínculos con personas con quienes se complementa cuando los otros se encuentran a poco a su lado. Hallar lugares o personas que tienen armonía y paz interior. Resolver o mediar en un conflicto y expresar la belleza. Y las claves para hacerla consciente son reconocer el, principio, el propio deseo además del de los otros. Y no sacrificarlo a la hora de resolver conflictos, Tener en cuenta las emociones y aceptarlas. Buscar la armonía, pero sin tapar lo oscuro ni las cosas desagradables. Incluir el lado no visible o el lado oscuro de una situación enriquece profundamente el talento de esta luna. Y no tener miedo al error ni preocuparse obsesivamente por el respeto mostrarse más natural. La luna es en escorpio. Su madre sufre, se anticipa a los peores acontecimientos es apasionada, entregada, abnegada, sobreprotectora, controladora, obsesiva o negadora. Su lado oscuro es frontal, como un latigazo, explota y saca lo que guardó y no dijo en su momento. Victimiza o se victimiza, se siente imprescindible, atrapa y no suelta. Las actitudes que proporcionan seguridad es acompañar en la muerte el dolor y el conflicto los procesos de transformación, el intercambio intenso de energía, como la sexualidad, el empoderamiento o apropiación de su poder. El, donde está luna es la capacidad de sostener el conflicto. Esta, te, esta tensión de opuestos dentro de nosotros es sumamente importante para que los procesos creativos tengan lugar. El, la persona con la luna en escorpio tiene que darse cuenta de que es fundamental poder soltar el apego aun cuando le genere mucho dolor. Su don es el de la sanación, de sí misma y de otros, ya que para sanar es necesario tocar las profundidades, buscar la herida y destruir los patrones que ha generado la enfermedad. Las claves para hacerla consciente, quedarse en contacto con el dolor sin apegarse al sufrimiento, desarrollar la entrega total a un ser amado y a los procesos vitales para dejarse transformar, no resistir a lo inevitable de la vida y fluir, Confiar en los procesos, en los otros, en sí misma y en la dimensión de la vida que está más allá de la voluntad del ley. Prestar atención a los presupuestos, a lo no dicho, a los pactos tácitos que generan conflictos. La luna sagitaria. El don de la luna sagitariana es la confianza, que es la base de la vida apoyada en la verdad y la fe verdadera. Esa que aparece cuando no hay garantías de ningún tipo. Tiene talento para sintetizar y manejarse en diferentes planos de abstracción. Su, su madre es permisiva, fomenta la salida al mundo antes de quedarse, que quedarse a lavar los platos. Es idealista, agrandada, sapiente, guía y maestra. Su lado oscuro es hacer creer que brinda libertad. Las situaciones y actitudes que le proporcionan seguridad, la confianza en la vida o en una figura religiosa o espiritual la percepción de una conciencia más amplia, hacer síntesis y aprender a cada momento, transmitir a otros lo que considera su propia verdad. Cuestionar creencias las claves para hacer consciente. Cuestionar creencias rígidas para abrirse a otras nuevas que expandan la comprensión. Explorar nuevos horizontes, tanto internos como externos, que no sean un escape de la realidad. Observar las sincronicidades y señales que aparecen en el camino asumir las propias responsabilidades, tomar contacto con el conflicto, el dolor propio de otros. La Luna en Capricorn, su madre calcula todo, es pasmos, pasmosamente, pasmosamente segura en cuanto al tiempo, exigente, planificadora, abstracta y es poco afectiva, pero propiciadora de la autorrealización independiente de sus hijos. Su lado oscuro es distanciarse, emanar una ya que se siente como abandono o carencia afectiva o material. El don de esta luna es el autosostenimiento emocional, atraviesa situaciones emocionales difíciles sin depender de otros, y es un buen soporte. Eh, las situaciones que le proporcionan seguridad, los logros al obtener reconocimiento genuino, atravesar su coraza para descubrir su sensibilidad, valerse por sí misma, hacer frente a las cosas con verdadera madurez. La persona con esta luna cuida de sí misma. Cuando logra tomar contacto en su capacidad de dar y recibir afecto, sabes para hacerla consciente, busca en el interior lo que necesita sin aislarse, trabaja con el autosustén, sin exigir más de lo que corresponde. Confía en la capacidad de trabajar, de concentrarse, de perseverar y de lograr lo que se propone sin dejar de lado cosas importantes, como los afectos y los tiempos de uso. Tomarse las cosas con más trabajar para liberarse de condicionamientos, exigencias de otros, expectativas inconscientes que provienen de su entorno primario. La luna en acuario. Su madre es libre, tanto si está sola como acompañada. Es creativa, vanguardista, transgresora, diferente, idealista, llena de utopías y hace cosas impensables para las otras madres. Cosas impensables para las otras madres. Propicia independencia y trans. Tiene ideas extravagantes y se viste formalmente, y no le importa el que dirán. Su lado oscuro es no estar presente. Eh, pues ahí yo tengo como yo tengo la luna en acuario, no en la casa 6, pero digamos en, en esta síntesis de las madres que estoy leyendo en cada luna, pues es en general, no solamente en la casa 6. Y mi madre siempre estuvo presente. Ahí eso pues digamos tendría que ser algún aspecto, Marcelo, como ¿Puede repetir de vuelta por favor? Sí, eh, sí ella lo que dice es eh, que no, de alguna manera no se siente identificada eh, eh, según lo que fue su mamá con eh, lo que representa la luna en casa 6 en Acuario. Eh, sí, la carta natal, como siempre te, les digo, Meli, eh, es un conjunto de cosas por supuesto hay que ver qué otros planetas hay en juego que eso sería como vieron cuando yo les digo eh, que si hubiera un sagitario puro por ejemplo sí por decir algo o un acuario puro ya que estamos hablando de la luna en acuario un acuario puro sería ascendente en acuario Sol en acuario, Luna en acuario, Venus en acuario, Mercurio en acuario, Marte en acuario, Saturno en acuario, Júpiter en acuario, Urano, Neptuno, Plutón en acuario. Eso sería un acuario puro, ¿sí? Eh, entonces, eh, y todos alineados además en el mismo grado de acuario. Eh, entonces, la carta natal es un conjunto de cosas. Por eso... A veces, inclusive cuando leemos, lo, lo que más se parece, a, a, con lo que más nos identificamos, más bien, es con el sol en un signo. Por eso es que lo más común es saber que soy de Sagitario, que soy de Acuario, que soy de Aries o de C, ¿sí? es el sol donde está pasando. Eh, y a pesar de eso, cuando leemos todas las características, no nos sentimos identificados con todo lo que ahí dice nos sentimos identificados Eso. con algunas cosas sí acá pasa sí. lo mismo sí eh, y digamos también algo muy particular yo tengo eh, somos tres hermanas y ¿sí? todas tenemos la luna en diferentes signos y pescas y entonces yo haciendo digamos esta esta tarea hablaba con mis hermanas y yo les decía bueno una tiene la luna en cáncer la otra tiene la luna en leo y yo les decía bueno ¿Usted cómo ve a mi mamá? Pues hice como el ejercicio de ellas, cómo la sentían para ver si la identifica, y efectivamente se identifican con el signo y cada una ve a mi mamá a pesar de que es la misma y que fue igual con todas, cada una la ve de, de esa manera, entonces me pareció okay. muy muy particular y muy nutritivo el ejercicio, porque okay. aprendimos... Es, es lo que yo les explicaba siempre, que no es cómo es tu mamá, sino cómo vos sentís a tu mamá. Yo les cuento siempre el caso mío y de mi hermano. Eh, mi mamá a mí me saca, la amo con toda mi alma, pero a mí me saca, siento que me va a traicionar, no le cuento nada, ¿sí? Eh, y, ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? No, <risas> Y, eh, y a mi hermano que tiene luna en acuario para él es su mejor amiga eh, sí le cuenta absolutamente todo bueno, seguimos adelante así ya sí. le damos el pase a Jordi eh, bueno, las situaciones que le proporcionan seguridad a la luna y pasa seis 6 en acuario es la integración grupal interacción grupal periodos de desconexión Vínculos abiertos y libres en los que puede fluir en la red sin apego ni trabas. Y las claves son entrar en vínculos intensos, eh, reconocer las verdaderas necesidades afectivas de contacto corporal y de ternura que son mucho más importantes de lo que creí. La Luna en Pisces, su madre es soñadora, fantasiosa, habla de sus sueños como si fuera realidad, intuitiva, imaginativa y flexible, pero también puede ser una persona polarizada en la más exacta de la ciencia lado oscuro es el engaño, las adicciones, el exceso de ilusión que no deja vislumbrar horizontes de realidad por ningún lado. Sus su, situaciones que le proporcionan seguridad son confiar en su percepción, actuar en coherencia con su extrema sensibilidad, dar lugar a su capacidad de resonancia, hacerse cargo del dolor ajeno, el contacto con su alma en las dimensiones espirituales. El donde está la luna es la empatía, la compasión y el amor universal. Su capacidad de resonancia y sensibilidad le permiten ser un canal de lo más amoroso de la función lunar, proteger y cuidar de los seres más vulnerables y necesitados, sean humanos, animales o el ecosistema en sí mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Aló. No, no, no, Perfecto, no. Vamos perfecto. vamos bien, vamos bien, por eso no te interrumpimos. Muchas <risa> gracias. Yo pensé que estaban escuchándome y tenía todo apagado los micrófonos, perdón. <risa> perfecto. Una pregunta perfecto. para las que expusieron la casa 6, que no sé si es en la 6 o en la 7, porque no recuerdo ahorita, por mis notas no las tengo. Sí. La persona que está en la casa 6 es la que le gusta comer cosas que le recuerdan la infancia, ¿no? A los que están en la casa 6 A ah, profe o, o, o a, a las ver, chicas a ver, a que ver. pusieron. Ay. <ríe> Ay. No me acuerdo si es en las seis o en las 7 No, yo, yo creo que es más en la seis. Ok. Y justo se desconectó la eh, Val, así que... <ríe> <ríe> ¿Qué dice profe? Le toca. <ríe> eh, no No, no voy a responder esa pregunta. Vos vas a investigarla, Trirene, ya que la, la pusiste en juego, y en la próxima clase nos los contás. Vale. Eh, sí, porque lo leí, pero no recuerdo si era las seis o las siete. entonces como no lo nombro, no estoy segura. Bien. Está bien los deberes, Trirene, y la escucharemos. Sí, ¿verdad? bien. Me toca. Te toca, Trirene. Eh, bien. Eh, ahí Jessica dice, la casa 6 rige también la alimentación. Sí, es verdad, pero la alimentación como medio de, eh, de mantenerse sano, ¿sí? No eh, la alimentación eh, de disfrutar de una comida, como podría ser, eh, por ejemplo, una luna en Tauro, ¿sí? La luna en Tauro es la luna del, del Sibarita, del Gourmet ¿sí? eh, Bien, eh, no voy a ampliar más eh, para que darle paso a Jordi. Eh, muy buena exposición, lo único que voy a decir es que eh, los que expusieron... Eh, por favor, están pidiendo en YouTube, eh, Tony, Snowy y demás, o sea, todos compañeros, si pueden subir sus trabajos, sus escritos, los escritos que hicieron, si los pueden subir en el grupo de Telegram, así ellos, a ellos les queda eh, como eh, referencia. ¿sí? Eh, así que, bueno. Eso, gracias, muy, muy buena eh, la exposición, aplausos. ¡Bien! Muy bien. ¡Bravo!